Conocía y meditaba desde niña, al servicio del templo, la Palabra de Dios en las Escrituras y esperaba, ya próxima, la venida del Mesías Redentor, llena de ansiedad y de gozo. Dicha espera la hacía meditar y saborear las maravillas anunciadas en serena oración. Un día, su humilde aposento se llena de luz. Gabriel... El ángel mensajero de Dios la saluda. Dios te salve, María, llena de gracia. Ante la extrañeza de la Virgen, el ángel le explica que es la elegida del Señor y dará a luz a Emanuel, Dios con nosotros, a quien llamará Jesús. Ella, ante la grandeza de la elección y sabiendo que su virginidad, quedaba cubierto por la sombra del Altísimo, exclama, He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Toda su vida estuvo llena de esperanza, y de modo especial, los meses de expectativa para verlo y estrecharlo contra su corazón. Desde el anuncio de Simeón, al presentar al niño en el templo, su corazón también esperaba con angustia la realización dolorosa de la redención, hasta verla coronada en el Calvario y ella anegada en un mar de dolor. Ya resucitado el que era su vida y su amor, y subido al cielo, empieza en ella esa esperanza viva de unirse para siempre a Cristo, corona inmortal inmaculada, inmarcesible. María, Madre de la esperanza, aunque nuestros pecados nos agobien, haz nacer el deseo y la esperanza de que por la gracia de tu Hijo viviremos contigo la eterna contemplación de la Divina Trinidad. Amén. Gozos a María Santificadora.